Gracias. <tose>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 Sin escrutable, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, exaltaré, mi Dios mío. Suprema alabanza y su grandeza es indescriptible. Cada día te bendecimos.